Querer saber mente de Dios. Y el por qué esto y el por qué aquello. Y el por qué ha dicho esta palabra y el por qué ha dicho aquella. Y ciertamente es verdad en todos los casos que pongáis, no solamente en este, sino en todos los casos. Si vais a escuchar a una persona,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 por dais de cuenta. Ellos no quieren ni contaminarse con nada que tiene el pueblo babiloniano. No quieren, quieren ser fieles y puros a su... Quieren mantener la cultura de su pueblo para que la cultura y la creencia de su pueblo no muera en la tierra de la esclavitud. Y eso hay que hacer cualquier cristiano, aunque vea hundido todo el mundo, que pueda testificar manifestar que Dios vive, que Dios es poderoso, que Dios es nuestra salvación y que Dios está siempre con nosotros. Pero cuando el hombre olvida todas estas cosas, cae en lo más bajo, en lo más bajo que incluso tienen los animales, porque al hombre Dios que le ha puesto la imagen y semejanza de Dios no puede permitir que aunque sea un pequeñico remanente se pierda y se olvide de lo que es Dios para el mundo por eso hay Dios pone cuatro hombres jovencicos y quisiera que aprendieran los jóvenes de lo que son estos cuatro jóvenes que posiblemente, ya les he dicho, tendrían 16, 17 años. Y mientras el pueblo, más de 250.000 judíos, se adaptaron a la vida del pueblo de Babilonia, posiblemente se contaminaron con ellos, estos cuatro jóvenes, no consiente contaminarse. Por eso dice, permitidnos, Señor, que no seamos contaminados con la comida del rey. Pero ahora el jefe del núcleo no podía desobedecer la orden del rey que había dado para todos estos jóvenes. Y le dice, pero mirad, si consiento en vuestra petición, cuando nos tenga que presentar ante el rey, verá a los otros muchachos cara robusta, fuerte y a vosotros os va a ver con un rostro pálido y me voy a jugar yo mismo la cabeza pensar que no son palabras y esto sí que quiero transmitirlo si es posible si es posible que lo entendáis no como palabras sino como situación de una vida vivida Dios. Que no te puede entender nada solamente con palabras. Que se tiene que entender entrando la situación. ¿Y qué harías tú en esa situación? ¿Qué harías tú en esa situación? Cuatro jóvenes que podían haber comido de la ración del rey. Del rey. De la ración del rey. Y él les dijo, Señor, te ruego que nos contamines que nos des legumbres, que nos des agua, cuenta la ración y el vino del rey, y verás como tus siervos tendrán un rostro hermoso, robusto, y próbanos diez días, por lo menos haz el favor, y próbanos diez días, no te pedimos mucho. Y consintió el jefe de los inucos porque había caído en gracia Daniel ante sus ojos. Y ahora digo yo, caer en gracia, la gracia no puede venir sino porque Dios interviene. La gracia nunca puede venir si Dios no interviene. ¿Por qué? Porque es sencillo y quiero que lo entendáis bien, que lo entendáis bien la situación, que el lujo se jugaba la cabeza y por un esclavo iba a consentir eso ¿eh? no es que fuera echado de ser el jefe de los inucos es que se jugaba la cabeza y ahí estaba el poder de Dios para que él consintiera lo que estaba pidiendo ese remanente que iba a ser la salvación del pueblo de Israel para ser un día libertado de la esclavitud Amén. Alabado sea Dios Amén. ahí es el poder de Dios y cuando terminaron estos jóvenes, los diez días, se presentaron ante el enuco y lo vieron con un rostro más hermoso y con una robustez, con una salida más grandísima que todos los muchachos que habían estado comiendo de la comida y del vino del rey. Amén. Y es que cuando Dios provee, cuando Dios provee, aunque comas tú los alimentos más grandes de tu vida y aunque yo coma tierra aunque yo coma pan con agua si sí Dios está conmigo ¿quién contra y Él me está cuidando y guardando porque Él ha tenido en mi corazón servir a Dios y guardar todo lo que que Dios enseñó a mis padres. Amén. Este es Daniel y sus tres amigos. Hombres valiente, decididos, con gran fe, en una esclavitud, llevados en una esclavitud y con esta fuerza espiritual en ellos. ¿Entendéis eso? Amén. Entendedlo muy bien, porque nosotros hoy en día, yo, y no quiero poneros a vosotros, tengo fuerza espiritual. Pero ¿en dónde? Fuerza espiritual es cuando Dios te prueba a ver si la tienes o no la tienes. ¡Eh! Y aquí está probados estos hombres. En la esclavitud, su pueblo arrasado, el templo arrasado, todos esclavos, sus padres esclavos, todos esclavos de un pueblo pagano. Y ellos habían podido decir muy bien, os lo digo para que tengáis conocimiento de lo que es la fe, hubieran podido decir, pues ¿quién es este Dios que ha consentido destruir nuestra nación, el templo, Jerusalén y llevarse todos los vasos a un pueblo pagano? ¿Qué diríais vosotros en esa situación? Por eso quiero que entendáis bien las situaciones el momento histórico y a ver vosotros cómo actuaríais en ese momento estos hombres actuaron sin reprochar nada a Dios sino con la fe de Dios y entonces llegó en que estos hombres crecieron en gran sabiduría de Dios en gran inteligencia y en toda visión y sueños el rey y el rey se maravilló que dentro de todos los jóvenes no hubiera hombres más grandes en estos temas que los cuatro amigos. Y porque Dios estaba con ellos. Alabado sea Dios. Pero para estar Dios con ellos, para que Dios esté con ellos, hay que manifestar una fe. Hay que reprocharse ser contaminado. Y cuando tú Ocho, hagamos ese esfuerzo Todo lo que nos falte, o lo digo de verdad Ahí estará Dios Alabado sea Dios Él añadirá todo lo que nos hará falta Pero fijaros Que un día El rey Nabucodonosor Dice que tuvo un sueño Y se angustió Porque cuando despertó No recordaba el sueño y ahora él llamó a todos los sabios, a astrólogos, adivinos y caldeos. Fijaros que la palabra caldea viene también como sinónimo de sabios y magos. Para que le revelasen el sueño que Nabucodonosor había tenido. Y los llamó al palacio y le dijo, he tenido el sueño. Y quiero que me digáis El sueño y la interpretación Alabado sea Dios Amén. Y ahí donde se prueba Aquellos falsarios Aquellos que mienten Por su astucia Porque ellos dijeron Díganos nuestro Señor El sueño Y nosotros daremos la interpretación Gloria a Dios. Pero el Rey le dijo He olvidado el sueño. No sé lo que he soñado. Lo que sé es que estoy atribulado por saber lo que es. Y ellos le dijeron: Señor, no hay nadie en la tierra que te pueda decir algo que no sabemos. Muéstranos el sueño y te daremos la interpretación. Ah, le dijo el rey: Vosotros lo que queréis es que Jesús cuente el sueño y luego mintáis a través del sueño y me deis vuestra propia interpretación y, y ya estoy harto y esto pasa en muchos sitios, hoy en día está pasando, cuéntame el sueño dime lo que es y yo a través de mi cabeza iré pensando, iré relacionando y te diré así mi mente y el rey le dijo decime el sueño y decime la interpretación porque si no todos los sabios que hay aquí van a ir por Alabado sea Dios. Amén. Alabado sea Dios. Amén. Y ahí tenemos la angustia que tendrían esos sabios, esos magos y esos caldeos y adivinos. ¿Cómo vamos a decir un sueño si este sueño solamente los dioses, ellos dijeron dioses, porque ellos creían en dioses. Lo puede revelar. Y los dioses no es con la carne. Lo manifestaron ellos. Y si queréis, después repasáis lo que estoy diciendo en el capítulo de Daniel. Solamente los dioses. Ahora dice que el rey mandó a su capitán para buscar a Daniel y a sus tres compañeros porque eran también sabios. Y tenían que matarlos. Y Daniel, confiando en Dios, con esa fe que tenemos que tener cristiano, ¡Aleluya! dijo, llevadme ante el rey. Y cuando tú vas el rey, le dijo, Señor, dame tiempo y yo te revelaré el sueño y lo que has soñado. Alabado sea Dios. ¡Aleluya! Y se fue Daniel a su casa y llamó a sus compañeros. ¿Y qué harían los sabios babilonios, los magos, los adivinos en esta situación? ¿Mirarían libros de encantamiento, mirarían libros de entendimiento, verían libros de experiencias de otros sabios? ¿Pero qué hacían los cuatro compañeros? Se clavaron de rodillas y estuvieron... Llorando a Dios Pero antes de nada Tenían la fe Ciertamente la fe Que él, el Dios de sus padres Se lo iban a revelar Porque no podía consentir Que como ellos Los otros muchachos Que también habían estado educados En la corte En letras Y en sabiduría Fueran también muertos y por eso ellos tenían la fe que esa noche a Daniel se lo iban a revelar. Se pusieron, dice, toda la noche orando a Dios. Y llegó que Dios le dio la visión del sueño de la Sol y su interpretación. Alabado sea Dios. Llenos gracias a Dios. Y ellos, con lo que. El cristiano tiene que ser agradecido. Cuando recibieron el sueño, no salieron corriendo ni gozosos, ni, ni sintiéndose importante, ya tenemos el sueño, ahora podemos ir al rey y decírselo sino que dice que clamaron a Dios dándole toda la gracia porque tú no solamente tienes el poder porque eres el Dios de nuestro Padre porque eres el misericordioso que tú descubres todo lo escondido que a quien quieres tú se lo das y nos has dado entendimiento y nos has dado sabiduría y nos has dado fuerza para rezar la gracia a Dios y cuando se presentaron Daniel se presentó ante el rey Nabucodonosor y le dijo Señor yo te voy a decir lo que soñaste pero también su interpretación pero no creas no creas que es mi entendimiento porque este entendimiento ya Daniel lo tenía ya le he dicho antes como el más sabio de todo Babilonia porque Dios estaba con ellos. Amén. Pero le dijo: No creas que este entendimiento viene de mí, porque un Dios muy grande, Amén. altísimo, me lo ha revelado. Amén. Y todo el poder depende de él y no de mí. Amén. Alabado sea Dios. Amén. Y te tú soñaste, y te turbó tu corazón, porque viste una gran imagen, grandísima imagen que estaba derecha y su experiencia era terrible. La cabeza era de oro fino, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro, y los pies y los dedos en parte de hierro y en parte de barro cocido. alabado sea Dios y entonces le dijo Daniel ya le estuvo diciendo lo que era el sueño y Nabucodonosor recordó y quedó asombrado porque en verdad él había soñado con eso y ahora te voy a dar la interpretación la cabeza de oro, el imperio tuyo, el pecho de plata y los brazos va a ser un reino que va a venir después de ti. Y el vientre de bronce y los muslos es otro imperio que se tiene que levantar al futuro. Y las piernas va a ser otro imperio que tiene que venir y los pies de barro y de hierro con, de hierro va a ser un reino que no estará unido como el barro no puede unirse con el hierro pero también viste una piedra arrancada con manos de hombre que cayó y destrozó los pies de barrio de hierro las piernas de hierro el vientre de bronce el pecho de plata y la cabeza y lo desparramó en como una era cuando sopra el viento y no queda ni rastro de ella desapareció todo y la piedra creció tanto que llenó toda la faz de la tierra llenó el mundo y todos los reinos desaparecieron ¿os imagináis un poco lo que es? vamos a dar ahora un poquito la interpretación de lo que es el sueño este mirad las profecías la mayoría de las profecías están cumplidas y si lo miramos bien, entraremos un poco más en esa creencia: que cuando muchas cosas coinciden, cuando muchas cosas decimos es coincidencia, llega a formarse una ciencia. Eso lo sabemos. Cuando muchas cosas coinciden por casualidad, no hay tal casualidad, sino que es una ciencia. El pecho y los brazos de plata porque la de oro hemos dicho que era el imperio de Nabucodonosor es el imperio persa ciro es un rey que se levantó y atacó al rey Nabucodonosor aunque él tenía todo amurallado pero había un río que pasaba por medio de las murallas y traspasaba la ciudad y Ciro gran estratega desvió el río y entró por el túnel del río y conquistó la ciudad de Nabucodonosor y ese rey los judíos para ellos fue digo para ellos fue como el Mesías porque fue el rey Ciro quien liberó a los judíos para que pudieran ellos volver a su tierra. Pero no solamente volver a su tierra, sino que les proporcionó todo aquello que necesitaban, en dinero, en obra y en todo aquello, para construir de nuevo el Templo de Jerusalén y la Ciudad de Jerusalén. También dio una oportunidad para los judíos que se querían quedar en la tierra de Babilonia, Tenían libre el culto a su Dios Y no solamente eso Sino que les ayudó a hacer sinagogas Con culto a su Dios Para los judíos el rey Ciro Fue como un salvador para ellos Y eso ya lo tenía proyectado Dios Porque profetizó que a los 70 años Su pueblo iba a salir de ahí liberado Porque habían aprendido muy bien En el destierro lo que era Dios lo que habían tenido la nación que habían tenido pero ¿por qué lo sabemos nosotros también ahora? porque a veces os digo la verdad tenemos un padre, una madre y la tenemos con nosotros y no hacemos caso de ella pero llega el momento que se va y sabemos lo que hemos perdido alabado sea Dios entonces sí que vemos que era muy importante nuestra vida Por viendo en esta simbología digo simbología posiblemente la obra que Dios nos ha entregado en nuestras manos y digo nuestras manos no digo mi mano, nuestras manos a veces le damos muy poca importancia pero a veces puede ser que Dios se canse y diga, ya vale. Y posiblemente entonces sí que echemos de menos. Pues estas cositas que tenemos aquí, el reunirnos a los hermanos en un sitio hablar de todas nuestras cosas. Habrá de Dios, habrá de la Biblia, habrá de, de, de todo aquello que nos preocupa. Y cuando en el primer momento igual nos alegramos, ya ha caído, ya ha caído, ya no le molesta más. Ya ha caído. Pero a lo mejor de vos te piensas y dices, ay, pero todo aquello que tenía yo, no lo tengo ahora digo que esto entiende una simbología posiblemente, pues, pues no sé a lo mejor a algunos se alegraría, no lo sé pero pienso hacerlo pues esto ocurrió con el rey Ciro que libertó a su pueblo y el vientre y los muros de bronce es el imperio de Alejandro el Magno este es lo que representaba en la estatua el vientre y los muros de bronce y Alejandro Armando fue uno de los conquistadores más grandes de la Tierra, posiblemente más que Napoleón. Alejandro Armando estuvo helenizando casi toda la Tierra, pero además con una cultura buenísima. Pero imponer una cultura a otro pueblo, por buena que sea, primero no hay derecho, no da la libertad al hombre y eso no lo vemos nosotros ni nadie bueno aquel que tenga poco cabeza enséñale pero no le quite su cultura ni su historia porque en cuanto le quite su cultura y su historia ha muerto un pueblo y sabéis lo que hizo el rey Alejandro Hermano cuando entró en la tierra de Judea a Jerusalén obligó a todos los judíos que dejaran de adorar a Dios porque eso no era culto cuando digo culto no estoy diciendo culto a ver si lo entendéis que no era de inteligentes adorar a Dios no era de inteligentes era más pues el Platón el Aristóteles y todas estas personas lo que tenían los griegos entonces dice que él impidió impidió hacer culto a Dios pero como no lo conseguía dice que fue allí y en el mismo templo de Dios de Jerusalén sacrificó un cerdo para hacer impuro y entonces hubo unas personas llamadas macabeos que se rebelaron contra esa dominación porque le quincaba su cultura, y le quitaba todas sus costumbres, y le quitaba lo más grande, poder adorar al Dios de sus padres y por eso se levantaron como guerrilleros contra este Alejandro hermano. pero sabéis lo que pasó que cientos y cientos y cientos y cientos de hombres fueron crucificados por defender la palabra de Dios este fue Alejandro Hermano Que de alguna manera Lo digo claro Hizo mella en el pueblo judío Porque muchos Muchos de, de los judíos Cogieron la cultura griega Entonces tenemos también Las piernas De hierro ¿Se puede saber cuáles son las piernas de hierro? Las piernas de hierro Estaba diciendo Daniel En la visión que le había dado Dios que tenía que tener un imperio fuerte como el hierro, que era el imperio romano, aquel imperio que estuvo viviendo Cristo, aquel imperio que desgarraba, aquel imperio que dominaba todo, ese era el imperio de los Césares. Y en la visión ya la había visto Daniel. Pero hay una cosa que se tiene que cumplir, que no está cumplida, los pies y los dedos. Parte de barro, parte de hierro. Los cuatro imperios, cualquiera que quiera mirar la historia, ya se ha cumplido. Pero lo más maravilloso de todo, que Daniel lo vio muchísimos antes que se manifestara la historia. Él vio en la estatua lo que Dios le estaba mostrando a través de los materiales de la estatua. Y cuando llegó en el pueblo romano, sabéis que fue el pueblo que casi dominó el mundo. Pero lo que es el reino de los pies, en parte de barro y en parte de hierro, se tiene que cumplir. ¿Y sabéis cuál es? Cualquiera que lea la Biblia verá claramente que en los últimos tiempos, tiene que haber una alianza de diez reyes que está presentando los diez dedos de los pies, pero que dicen que son de barro cocido y en parte de hierro. ¿Pero sabéis por qué? Porque estará dominada por la bestia. Esos de diez reyes estarán dominadas por la bestia. Y es la figura que nos pone Daniel que dice que desgarra con hierro, con garras de hierro, y que a los diez reyes los hace marionetas de la bestia. Y eso se tiene que cumplir aún en los últimos tiempos. Está para cumplirse el imperio de los pies y de los dedos, en parte de hierro y en parte de barro. Pero el reino de la piedra, que destrozó todos los reinos, ya se manifestó en el tiempo de Roma aquel que dijo que era la piedra de trompiezo y aquellos que dicen que el que cayera en él sería perdido. Y el que cayera encima de él sería para salvación. Es decir, que ese reino que está manifestado ya espiritualmente que no quiero que lo olvidéis que está viviendo y reinando el reino de Jesucristo espiritual en los corazones del hombre porque aún ha venido el milenio donde nuestro Señor Jesucristo la piedra que es cortada sin mano humana que tiene que venir a destrozar todos los reinos humanos aquellos que están sirviendo a la bestia de Satanás él dice que los destrozará y no quedará ni polvo de ellos. Y la piedra, el reino de la piedra, dice que va a llenar toda la tierra completa porque el reino de Jesucristo dice que tiene que llenar toda la tierra porque su reino será eterno y Él lo regirá con vara de hierro. Pero hay que tener creencia. Y también hay que tener inteligencia y sabiduría, porque no es solamente la fe, sino que es también la inteligencia que está mirando las escrituras, que viendo cómo se cumple profecía tras profecía, que tras las profecía cumplidas no puede ser una casualidad. estabilidad estabilítame señora tu presencia estabilidad en tu presencia estabilidad estabilidad estabilítame en tu presencia estabilidad estabilidad estabilítame en tu presencia estabilidad Prendo que mereces lo más hermoso que hay en mi alma. Estabilidad, estabilidad. Estabilítame, señora, en tu presencia y estabilidad. Estabilítame, señora, en tu presencia y estabilidad. Estabilítame, señora, en tu presencia y estabilidad. Estabilidad, estabilita, mi señora